Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal Y bueno, pues ahí tenemos a todos los mercados Bastante fastidiadillos Y... Uh, haciendo un poquito de pupa Vamos a ver Qué niveles realmente um, Podemos pasar Más o menos hemos llegado a la zona donde decíamos ayer eh, Pero creo que todavía tenemos que Ver algo un poquitito más abajo Y bueno, pues vamos a ver eh, eh, algunas cosillas que pueden ser interesantes. Dicho esto, dice Gutiérrez Zambrano, concéntrate en tu idea y transformarás en horas de provecho cada segundo. Esto es importante porque tenemos hoy en día tantos distractores, tantas distracciones, tantas cosas que nos pueden hacer desenfocarnos de nuestro camino y aparte, las piedras eh, que te ponen el camino, las zancadillas que te ponen el camino, las puñaladas traperas de gente también que te ponen el camino, que al final, bueno, pues empiezas a a no centrarte vale en, en la idea, en el objetivo, en cuál es la misión de todo lo que haces, sea eh, trading, sea en tu trabajo, sea en tu hobby, sea en tus relaciones personales, no importa, da igual, lo que sea. Si te centras, Ostras, habréis visto muchas veces que empiezas ahí a, como dicen ahora, a procrastinar, es decir, a tocarte los cojones. ¿Vale? Y. Ah, ya, ya lo haré. Ah, ya, ya mañana lo haré. Y al final resulta que te centras 5 minutos, diez minutos, una hora y has hecho todo lo que nos has hecho en toda la semana. Entonces, vamos a intentar ser un poquito más productivos. Yo creo que vale la pena. Eh, entiendo que muchas veces. Eh, pues el entorno. Uh, los problemas, lo que le pegamos vueltas, como el que... Si tienes muchas deudas ¿no? y estás todo el día pensando en las deudas, ¿de dónde vas a sacar tiempo para pensar en cómo pagar las deudas? Que al final es lo importante, es decir, tengo un problema, voy a buscar una solución. Si me concentro en esa solución y me centro en ella, seguro, seguro que lo soluciono mucho más rápido que si estoy todo el día... Joder, ¿cómo pago esto? Joder, ¿cómo lo A ver, ¿cómo termino esto? A ver si soy capaz de pasar esto. A ver, si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si, Se nos pasa la vida con los aversis, ¿vale? Y mientras tanto, nos van dando palos por todos lados. Pim, pam, pam, pam. Toma la casita. Pum, pum, pum. Entonces, bueno, es un poquito mejor, creo yo, centrarse en lo que hay. Así que, vamos a ver cómo está Bitcoin. Vamos a ver eh, si de alguna forma le podemos sacar... Eh, algún provecho a este fin de semana y recordar, como decía Terencio sin riesgo no se hace nada grande ni memorable venga, comenzamos Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues ya andamos por aquí, ya tenemos por aquí a Bitcoin, que sigue bitcoinando y vamos a ver varias cosas. Bueno, lo primero, SP500, ya os pegué este este gráfico en el VIP, ya vimos un poco hasta dónde iba, y además hice un corto, bueno, pues diciendo lo que más o menos yo creía que, que veía, ¿no? Que tenemos eh, los mínimos de junio, la zona en la que podíamos caer, y pues ahí, parecía que podía haber aguantado a lo mejor y ya llegar aquí el lunes, pero no, no, se ha venido directamente hoy, no ha pasado ya de nada. Entonces, creo que estos mínimos, creo que esto mínimos vamos a ponerlo en diario, para que podamos ver un poquito, creo que estos mínimos los va a perder, ¿vale? no sé si hoy o ya la semana que viene, y a partir de aquí tendrá un rebote. Después de ese rebote... ...ya se vendrá a por esta zona... ...que es súper importante... ...la zona de 3550... ...¿por qué es importante? ...porque es la zona de este doble techo... Do, post, ...anterior a este doble suelo... ...que nos hizo ya despegar... ...después de la pandemia... ...entonces ya vamos llegando a precios... ...post pandemia... ...es la línea verde que tengo marcada... ...ya sabéis, la tengo marcada desde hace meses... ...ya la marcamos el año pasado... Eh, y marcamos también toda esta zona, la cual podría ser una zona eh, bastante maja en la que operar. Y la zona que, en principio, en aquel momento, sin saber todo lo que venía ahora, eh, dijí, dijimos o dije, ¿vale? De la zona de los 3.236, lo que es la zona de este doble suelo, ¿vale? Previo a esta ruptura y nos hace, a, hacia arriba, es decir, entrar en precios pre pandemia ¿vale? Eh, puede ser que sea una zona en la cual, bueno, pues eh, consigamos el principio del fin ¿el principio del fin qué significa? yo pienso que vamos a llegar a 3200 ¿vale? pienso que la parte de abajo la vamos a visitar y que puede ser efectivamente el principio del fin si esta zona se pierde eh, ¿cuál es el problema? bueno, bueno el problema va a ser enorme. ¿Por qué? Porque hasta aproximadamente los 2.900 y posteriormente los 2.740 no hay nada que lo pare. Es decir, igual que caímos como una bestia, subimos como una bestia y en esta zona, pues bueno, como poco 3.000 y 2.900. Ahí, en esas, en esas zonitas que hay este punto con este y este otro punto con este, previo, <ríe> A, recordáis, ¿no? 2018, tan simpático. Eh, pues... Bueno. Muy bueno. No quiero pensar eh, que, que podemos hacer esas caídas porque, bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Pero si el SP500 debe ir a precios prepandemia, ¿qué pasa con Bitcoin? Ahora vamos a ver qué tenemos por ahí. ¿Cuál es el precio prepandemia de Bitcoin? 10.400 más o menos vale ya sabemos que esto no existe y que de aquí si lo uniésemos hasta aquí pues sería más o menos lo ideal entonces podemos decir que dentro de su ciclo natural iba yendo desde este punto de los 10.400 a la zona de los 12 12.500 vale que son estos máximos que tenemos más o menos aquí y qué puede ser esa zona de mínimos ¿está mmm, cerca? pues sí, está bastante cerca ahora mismo, ¿qué tenemos más cerca? Ir otra vez a lo que es la Rose Line, esta zona que era un buen gran soporte un toque importante, otro toque importante otro toque importante que perdimos y no hemos llegado a tocar zona de 28 29 o, ¿qué está más cerca? la zona de 14, 15 evidentemente estaba más cerca a la zona baja cosa importante el cierre semanal ¿vale? no habíamos tenido un cierre por debajo de los 19.300 a esta vez se respetó todas estas velas lo respetaron pero la vela de esta semana lo está rompiendo ¿qué querría decir? perderla pues que, seguramente, si esta semana cerramos más o menos, por ejemplo, donde estamos ahora, la semana que viene, posiblemente, vayamos a ir a tocar por debajo de estos mínimos. ¿Vale? Del mínimo que se marcó. Si tocamos por debajo de lo, del mínimo que se marcó, podemos luego rebotar. Atentos a este movimiento, ¿vale? Para final de mes. Eh, para mí, la zona de 16.326 que tengo aquí marcada aproximadamente en esta línea roja, es muy importante porque fue este apoyo previo igual que esta fue también una zona muy importante, donde hemos parado clavadito vale eh, a lo que fue la ruptura de los máximos eh, histéricos o históricos, ¿vale? para salir disparados entonces, tanto este apoyo que hubo aquí que vino a este cierre como el siguiente apoyo que es el que tengo marcado en la línea roja son súper importantes cuando hicimos ese primer apoyo, fijaros el rebote que hubo ¿Vale? Eh, aunque fue en un canal y demás, pero al final no deja de ser un rebote de un 42%, pues es bastante probable vale, que ante una caída a la zona de 16, una zona bastante esperada, pues podamos tener también después, posteriormente, otro rebote, al menos hasta esta línea de tendencia. Al menos. Ya veremos después lo que se marca ahí, sería un 30%. O sea que, digo, donde se ven problemas, yo veo que, oportunidades y es un poco lo que tenemos que tener el enfoque claro yo sé que es muy jodido vale yo también lo he pasado <ríe> y tengo pérdidas pues claro por supuesto que sí pero la paciencia es la que paga y esperar a que los precios lleguen a ciertos niveles que son lógicos, en base a lo que está pasando ya sé que hay mucha gente que dice que no, que no va a ir a ese, a ese punto y que menos va a bajar y que y que Bitcoin solo hace más que subir y que y que, y que cogen y para, para creérselo para encima creérselo porque es que manda cojones te cogen a, te hacen así con la gráfica y te dicen ¿cómo está Bitcoin? y tú dices, pues joder, pues está bajista y luego te hacen así, te dicen, ¿cómo está Bitcoin? Y te trazan una línea desde el 2012. Y te dices, pues, pues hombre, pues, pues alcista. Y ya está. Y ese es todo su argumento para decir, compra siempre, cada vez que baje, compra. Pero cuando suba, no vendas, que te den por culo, no cojas beneficios. En fin. Ya sabéis lo que pienso de esas cosas. Eh, yo también he sido víctima de algunos de esos en su día. Eh. eh lo dicho, ¿vale? 16.326, aproximadamente 16.350, 10300, 16, lo mismo me da que me da lo mismo. Eh, tenemos la gráfica semanal eh, del RSI, estamos lateralizando en RSI, eso es bueno, ¿vale? Inclusive, inclusive, fijaros en lo siguiente, ¿vale? Está subiendo y el precio está bajando, hay un poquitillo, bueno, un poquitillo no, desde aquí, ¿vale? Está bajando. Eh, eso que es mm, eso es bueno entonces pero todavía tiene que ser un poquito más pronunciado vale a ver si esa divergencia eh, mm, esto sigue subiendo inclusive rompemos la línea de tendencia que sería un punto de inflexión importantísimo eh, no quiere decir que fuese un punto de mínimos porque mientras no pasemos la zona de 50 pues es complicado ¿no? pero eh, sería un punto de, flexión, de inflexión importante pero para eso necesitamos que esa divergencia sea un poco más pronunciada y que el precio baje un poco más ¿vale? ya veníamos a ver cómo marcamos el precio y vamos a ver si conseguimos llegar a esta para mí ¿vale? este precio interesante en la línea moradita que toca una vez y nos vamos para arriba toca otra vez y nos vamos para arriba toca otra vez y nos vamos para arriba en la pandemia no llegó, pues que me parece a mí que falta en la secuencia en la que estamos? Pues tocar, tocar aquí. Y para eso tiene que bajar todavía, pues según esto, a 15k. 15.600. 15.657. Payo. Entonces, bueno, si toca ahí y resulta que rebotamos. Pues no, le voy a decir que no, le voy a decir que sí, venga. Esto, bueno, os voy a dejar por aquí el, el link para que lo podáis seguir vosotros. Y que no digáis, joder, qué coño el que no, que nos pone la mierda esta todos los días. Pero bueno, creo que es una banda súper interesante de estudiar. Y creo que es un recurso pues que, pues, que tengáis ahí para, para poder verlo, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el SP500 ya hemos dicho, ¿vale? Doble, doble toque, a ver si hace pues eso, de doble suelo. Y la semana que viene anima a los mercados. De momento, vamos a verlo en una hora. Porque se está poniendo interesante y se está yendo... Fijaros, ¿eh? Se está yendo a la parte inferior se está yendo para abajo. Eh, fijaros el desgaste que tiene en una hora. Si lo vemos en 4... Igual, ¿veis? Ya tenemos el RSI muy desgastado. Y si lo vemos en diario... ¡ay! Ya le queda poco de llegar a una línea de sobreventa importante. ¿Eso qué significa? Que se está generando un punto dulce, un punto de posible rebote. Si ya llegase a los, los 3.551... ¿vale? Que, bueno, le quedan 100 puntos, como quien dice. O sea, o sea un pinchito aquí así de, de lo que es una, una una mecha para luego rebotar. Creo que el rebote puede ser bastante interesante. En cuanto a Bitcoin, eh, tres cuartas de lo mismo. ¿Aguanta muy bien? ¿Veis todas estas horas? ¿Vale? Como ha estado intentando aguantar. Eh, pero claro, es que al final el mercado es el mercado y por mucho que quieras... Mmm, ya en estas horas mucha gente estaba diciendo "Vais Bitcoin va para, para arriba, está, tal y lo demás va para abajo <risa> tranquilos, tranquilos que, que ya, ya pagará lo suyo ¿en qué punto hemos parado de, de Bitcoin? porque es interesante también estudiarlo, es decir, tenemos teníamos esta subida, que ha sido el, el, la subida eh, in, impulso bueno, el impulso anterior ¿vale? pues vamos a echarle un FIBO a ver hasta dónde hemos caído, ¿vale? y no hemos tenido ningún cierre por debajo del el Golden Pocket Pro, ¿vale? ¿qué ha pasado? Pues que se ha intentado recuperar hasta el 50% y otra vez para abajo porque, bueno, no ha sido suficiente. Punto que sí sería suficiente sería esta línea doradita que tenemos aquí, ¿vale? En torno a la zona de 18.450, aproximadamente, ¿vale? Más o menos. Si aquí toca, ya estaría otra vez dentro de ese TP que teníamos marcado. ¿Y qué nos podría marcar? Pues 1, 2 y 3 suelos. E intentar otra vez ir aquí arriba a la zona de 19.600... 19.500, que estaría bastante, bastante bien. Sería un trade interesante. Y si nos empieza a marcar un canal lateral en el que trabajar un poco, pues oye, ¿por qué le vamos a decir que no? Eh, de momento tendría que recargar un poquito más de pilas si tiene que caer más. ¿Por qué? Porque también es posible. Que igual que tenemos un toque, aquí abajo otro, dos y tres, haga uno, dos, arriba, tenemos tres techos, tá? uno, dos y tres, y aquí ya nos vayamos a la parte inferior a los eh, 17.700 más o menos, 17.750 a tocar en la parte inferior del canal, lo cual también, exactamente igual que he dicho con el SP500 podríamos tener un rebote importante, a, otra vez hasta la zona que nos ha marcado la resistencia de eh, esas tres toques a ese triple techo, ese triple lo que queramos llevar aunque este se escapó bastante pero bueno, esto es una hora, ¿sabes? tampoco nos vamos, ya vamos a volver locos si lo vemos en 4, vamos a ampliar un poquito atontaillo. Veis que esto es una gran mecha. Y aquí tenemos una parada aquí. Aquí tenemos cuerpos y cuerpos. Con lo cual sí podríamos ver una buena caída. Hay gente que está viendo aquí una especie de W que desde aquí hace así y luego se va a ir para arriba. No sé, es una figura un poquito extraña. Si la vemos en diario, ¿vale? Sí que es cierto que podríamos hacer esta caída, subida, caída y tirar otra vez a la zona de 24 y medio wow, eso sería la caña de aquí a final de mes que no hay malas noticias aunque, eh, bueno podría ser, ¿qué ha dicho Powell hoy? no tengo ni idea, no lo he visto no lo he visto, pero por lo que veo en el SP500, para que veáis que muchas veces no nos hace falta ver las noticias, y este gráfico es el que no miente, ¿vale? no ha debido ser muy bueno ya lo veré mañana o pasado, ¿por qué? porque el resultado real de lo que ha dicho Powell, hasta el lunes, no lo voy a ver, porque esta vela que está tirando para abajo puede ser una vela de, de pacotilla, de mentira, y luego coge se da la vuelta, y ya sabemos que a la hora, bueno, está la vela de, de diario, no es de pacotilla, no está de pacotilla, pero esta vela de una hora puede ser que luego se dé la vuelta, y cuando vaya a cerrar el día, que, que le quedan dos horas, y estos y 16 minutos de esta hora, pues se empieza a dar la vuelta, o sea, es que la, la última vela la suele hacer en verde, depende, no eso son, son costumbres de, de los mercados, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué narices quiere hacer. En cuanto a Ethereum, tres cuartas de lo mismo, un poquito mejor, un pelín eh, mejor que Bitcoin, pero muy poquito, o sea, tampoco intentando ahí soportar los eh, 1290, esta línea roja que tenemos aquí de uh, un toque, otro toque, que bueno, nos fuimos para arriba cuando lo rompimos, pero me pasa igual que con el SP, si no aguanta en el momento que la rompa, ¿Dónde nos vamos a ir? Pues a esta parte inferior, pero estando dentro de este posible canal y que lo respete, pues a ver si bueno hubiera suerte y nos fuéramos a la parte arriba, a la zona de 1590, más o menos. vale eh, El total market intentó recuperarse, la línea de tendencia, lo que dije ayer, si no pasamos esta línea de tendencia por debajo, que lo que estamos haciendo realmente es un pullback completo, eh, pues nos vamos al carajo y efectivamente es lo que está pasando. Y la dominancia de Bitcoin pff, hoy se ha caído. Eh, ¿Para quién se ha ido la dominancia? Pues para las stablecoins, a USDT y USDC, ni más ni menos. En cuanto a las altcoins, no vale la pena ni mirarlas, de momento creo que hay que dejarlas apartadas. Eh, Alguna altcoin, evidentemente, contra Bitcoin, mientras la dominancia de Bitcoin caiga o se ponga, mantenga lateral, van a pegar, pim, pim, pim, van a, van a ir subiendo, estaros muy atentos a ellas, pero contra el Bitcoin. Si Bitcoin con cae contra el dólar, las altcoins caen contra el dólar. Si alguna altcoin, evidentemente, suele contra el Bitcoin, también va a subir contra el dólar, pero siempre se le saca más partido contra Bitcoin cuando la dominancia de Bitcoin cae. Eh, para la gente que lleva la estrategia de eh, tradear con Bitcoin contra altcoins, yo prefiero traerla contra el dólar y si tengo que comprar Bitcoin, compro Bitcoin, si tengo que comprar Ethereum, compro Ethereum, si tengo que comprar BNB, compro BNB o lo que sea, lo que me apetezca en cada momento. Eh, como soy pobre pues lo que tengo que hacer es especular más e intentar hacer un poquito de trading y si bueno pues si algún día podemos ahorrar algo ahorraremos algo mientras tanto pues eh, lo que haremos será seguir comiendo o intentar seguir comiendo cada día vamos a terminar con bitcoin porque hoy es viernes hay que intentar tener el fin de semana a lo mejor posible espero que lo paséis bien con familia con amigos como como os apetezca como realmente queráis y pues tenemos una vela de indecisión, hace un ratito estaba un poquito más verde, ahora está un poquito para abajo, ahora está un poquito, pues, está, está la cosa un poquito loca, eh, nos quedan 13 minutos más una hora más de esta vela de 4 horas, bueno, pues vamos a ver cómo cierra esta y si la siguiente es roja, pues se nos vendrá a, otra vez a, a la zona del TP, a la zona que realmente deberíamos de buscar, ¿vale?, la, la, todas estas zonas de cierre de mínimos, ¿vale?, Estamos aquí aproximadamente en los 18.395, 18.400. Vale, que luego hay mechazos más abajo. Bueno, pues bien, sí, puede ser una zona buena, pero bueno, que quiere rebotar desde aquí, no sé, yo no, no acabo de verlo, pero bueno, si termina así, fantástico. Y vamos a buscar a ver qué tal es ese gap. Vuelvo a repetir para los que no saben el que es el gap, que muchas veces me lo preguntáis, es que cuando cierran. Vamos a verlo aquí en el sp no, vamos a hacerlo. Los futuros de Chicago, este gráfico, BTC1, <ríe> Admiración o como sea, ¿vale? Cuando cierren hoy a un precio, el domingo abrirán a otro. Fijaros, por ejemplo, la semana pasada, veis aquí esto, este hueco que había aquí. Cerró aquí el viernes y abrió aquí el domingo. Inclusive, fijaros que cayó, subió y al final se cerró el gap este gap, entonces qué quiere decir que si ahora nosotros ahora cierra aquí y nosotros seguimos bajando se va a producir otro gap cuando llegue el domingo o a lo mejor el lunes, nunca se sabe llegará, subirá y cerrará ese gap, pues ese trading es el que muchas veces buscamos los fines de semana y cuando hay tanta volatilidad como está pasando ahora bueno, pues es interesante así que eh, mucha suerte y enhorabuena a los premiados hay alguno que resulta premiado en la operativa y no digo más, solamente lo que os digo siempre, siempre, siempre y no me hartaré de decirlo, utilizar el efectivo dinero en efectivo y invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando haya opera operaciones así interesantes y que la paciencia os acompañe, chao chao